¿Qué onda banda? Yo sé que no va a haber nadie, así que saludo a la banda de YouTube Básicamente a, a Twitch, no, porque pues este jueves en la noche, pues quién se va a conectar Entonces saludo a la banda de YouTube, estamos ya aquí en la simulación de eh, semana 4, lunes por la noche contra los Rams Este, o sea poner bueno esto, la neta eh, Vengo llegando debo de presumir, vengo llegando de la firma de autógrafos que se hizo aquí en la Ciudad de México, del señor Jesse Apolo miren por aquí, ¿cuánta? aquí está, aquí está la firma del señor Jesse Zapolo, guardia, en la época de Joe Montana, cuatro anillos de Super Bowl, ahí estuve conviviendo con la bandota, Niners con varios clubs, estuvieron por ahí, eh, obviamente Club 49ers oficial eh, Chapters México, agradeciendo al buen Germán Robles, presidente que me invitó, este muchísimas gracias Germán, de verdad, este un abrazote a toda la banda del club ahí, ahí saludé a los carnalillos eh, vienen sorpresas de parte del señor Germán ya les avisaré y pues, también estaba ahí la banda de, de Gold Rush, no Gabi este, eh, eh, todo, toda la banda del Gold Rush, son varios ahí que se ganaron un jersey de George Kittle, qué chido este, la banda de, de, de Niners de altura, Club Toluca el, el, el Empire del Estado de México Ahí había mucha bandita Niner, la neta, una convivencia bien bonita. Por ahí sacaron fotos, mándenmelas, envíenmelas al correo, ¿no? pablo49.com este, Y pues bueno, la neta es que... Eh, <coughs> miren, aquí en mi simulación la verdad es que... Eh, la, la neta, tengo que ser honesto, la semana pasada perdí contra los Broncos 21-17. Luego lo repetí, fue el que subí a YouTube, así que hubo trampa, pero miren... Parece que sí soy ave de mal agüero y de buen agüero para los Niners... Cuando gano, ganan. Cuando pierdo, pierden. Entonces, ahorita tengo un compromisazo. Este, por eso lo estoy transmitiendo ahorita. Ya mañana no puedo, porque salgo temprano a otro lugar. Pero vamos a aventárnoslo, ¿no? Ya. Vamos a jugar contra los Rams lunes por la noche. A ver cómo me va. Eh, y, pues, bueno. Ando bien, Felipe Ángeles. Porque tengo mi, mi, mi jersey firmado por Jessapolo Apolo. Y una foto también que me firmó. <risa> La neta, bien chido, conocí por ahí a Jesús árate de, de, de 49ers eh, en, en español, de allá de la página oficial. Una fotito, por ahí me hicieron una trivia, fallé horriblemente. ¿Y qué más? Este, pues ahí con las Gold Rush, ya subiré las fotos ahí en Instagram de lo que estuvo pasando ahí. Subí por ahí una historia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Hay eh, ejecutivos, altos ejecutivos de los Niners también, con la mascota de los Niners, ¿no? Con el Sam. Estuvo bien chido, vengo bien contento, así que esa motivación espero que me ayude a ganar hoy. Entonces vamos a aventarnos este juego. Contra eh, la estrategia. Vamos a jugar todo el juego de lunes por la noche contra los Rams. Esta este va a ser más, más que una plática, una narración, porque no va a haber nadie por aquí. Tomos activé a mi secretaria por si algún desvelado por ahí anda. Pero si no, Tomos me lo voy a aventar así. Y este, espero poderles ganar a los Rams. Ah, les tengo que ganar a los Rams les tengo que ganar a los Rams porque una victoria nos pone en el mapa otra vez este, ganar a los Rams es ponernos 2-2 y obviamente ganando dos juegos divisionales y ganando a los Rams nos vamos como líderes de la división perder, es empezamos a meter en hoyito, que la neta oh, no quiero ver a los Niners ahí ponernos 1-3 de inicio de temporada con las situaciones que están pasando con lo de Garópolo no, esta situación de <risa> ah, no triste situación de Núñez 28. Ah mira Nogués. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. El Garopolo nos tendrá que sacar la temporada y ahí está. <ríe> y precisamente ya, yo entrar a, a ese tema nogués 28 de, de, de Garopolo ya que lo captaron diciendo todas tus jugadas. Severo de 25. Apestan, brother. Dice. Si se termina 2 a 2 el mes de septiembre, yo en lo personal siempre lo presupueste. El Big Brother, mira, F ahí está Contreras, de regreso. 316. F. Contreras, y sí, banda, miren. Dice. Hola banda, ¿cómo estás, F. Hola, Contreras? Banda. Abel Galvez, Abel saludos baldos. a toda la people desde Honduras. Dice, ¿Sí llegaron? saludos a toda la FATFEL desde Honduras. Saludos a toda la bandota, a Nogues, Big Brother, 25, F. Contreras y Abel Galvez, saludos a sus hermanos. Vamos a levantarnos esto. Tú pronosticaste que íbamos a ir 2-2, espero no fallarte, hermano. No, porque la banda twitchera sabe que en realidad, la neta es que perdí contra los Broncos la semana pasada Y lo de, lo de YouTube solamente fue una gran mentira <risa> este, Y creo que es lo que está pasando, lo que pasa en Canal 49 Twitch pasa en la realidad Así que tengo que ganar, les estaba diciendo, no sé si van llegando, pero les estaba diciendo que voy llegando De la firma de autógrafos que hubo en México del señor Jesse Zapolu para los Niners El, antaños los Saben que fue 16. un guardia de los Niners de la época dorada de, la no la de los Niners Qué fuerte lo de TUA, ojalá el muchacho esté solamente bien, solamente me enteré, no lo vi bien, me estaba platicando mi sobrino que es el que me ayuda a todo esto del Twitch que Dolphin, Dice, que estuvo fuerte no lo digas lo de la mentira corta esa parte no, hay que ser honestos, hay que ser honestos la neta es que aquí lo que pasa es lo que voy a subir, porque ya no me da chance mucho, salgo 3 y media de la madrugada de aquí, entonces este ya no me da chance de echarme dos juegos, es, es este o nada toma la barbún. Tenemos que ganar. Todos está en la defensa. No he jugado buena defensa. Debo de admitir que no he jugado buena defensa. Entonces tiene que ser la ofensiva. La que saque el partido aquí. Miren, aquí lleva 7 toches, Una de Nada que ver con la realidad. Ya vieron mi canal 49. Ya lo vieron, díganme si ¿sí ya lo vieron. Y los Rams no vienen tan fuertes como uno pensaría que van a venir. Pues bueno, vamos a rifarnos. Vamos a empezar con 43. Supongo que van a lanzar F. Contreras 316. Dice: Cambiamos a. El defensivo no le dio bastante. tan fuerte, pero se azotó la cabeza con el suelo. De verdad, dice. fue escalofriante como se le pusieron las manos. Fue el chicotazo, ¿no? Fue así como se le hicieron las. ¿A poco las manos? Ay, Dios mío. ¿Qué me está diciendo mi sobrino? Dice jajaja, ja, ja, todos nos hicimos de la vista gorda, así como los árbitros en los partidos de Brady. <ríe> y se los agradezco, carnales, de verdad. Hasta ya estoy bien. Este... Sí, me está diciendo mi sobrino que, que ya salió el reporte, que ya salió del hospital, este, Tua, y que parece que sí va a estar, este, integrándose con el equipo. Que bueno, me da gusto... Este, la neta es que uno nunca quiere ver caer un jugador, ¿no? Menos cuando es un, un buen jugador, como, como está pareciendo. Eh, eh, ah, pues, ¿qué te estaba platicando tu sobrino? Eso, de que parece que tú, este, no, no está tan mal como se pensaba. Chico. ¡Solo! ¡Ah! qué me hacen eso? Entonces parece que el señor Tua va a estar bien. Eso espero yo que esté bien el señor Tua, porque, pues sí, no nos gustan ver eh, gente lesionada. F. Contreras 316 Está ahí, papá. dice: Hablemos de lo nuestro, pero creo que lo de exponer a los QB también se lo llevó McDaniels. Pero es que no lo expuso, Gerard ¿no? Cuchu. Según yo, fue una jugada de dice, pase. Que es Juega con Blitz por lo menos unos cuatro o cinco hombres atacando. Ch. Va, vamos a, vamos a, a blitzearle, ahorita que es tercera ayuda. es que ¿sabes qué pasa? Que luego cuando blitzeo Gerardo este, me corren peor. Dice, hay que ser agresivo. Va, te voy a hacer eh, caso. Son Blitz Street too deep ahí. Para que no digan que no blitzeo, que me, dan, que me da frío. No llegó, no llegó, no llegó, no llegó, díganme que no llegó. ¡Ay, sí llegó! Blitzé, blitzé. Estoy siendo agresivo. Vamos a blitzearle en, en primera también. Ahí está. Tiene tres receptores. Esto no me está gustando nada, así que... 49-Bajo Erskins. Dice. Venga mi Pablo que sea tu tercera victoria como ves el plan de juego de McDaniels. ¿Cómo estás, 49ers? El Contreras Skis. 516. Pues el de McDaniels me gusta, Piste. pero su sí. pues cintúa no, no Aprovechemos caminó. que las carneritas tampoco están muy firmes. Cintúa no caminó la cosa. Está hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Miren, están aprovechando mis cargas para correr el balón, ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está. ¡Ay, sí llegó! ¡Ay, la agarró! Voy a creer, estoy disparando, estoy siendo agresivo, ¿eh? Que no digan que no. La... Me gusta el plan de juego de McDaniel, sí me gusta. Este... Gerardo chill dice, yo juego Madden móvil y es muy efectivo, pero pues el Madden Mobile es irrealista con decirte que llegue a final de conferencia contra Brisky y tire como 500 yardas. <risa> Como cuatro o cinco pases de top down Bueno, es que sí, con el móvil ya es otra cosa A ver, ¿qué me sugiere Sala. Ah, miren, me sugiere un blitz ahí Me gusta, me gusta ese blitz Nada más que creo que Aquí el corredor va a salir Estoy pensando que va a salir Ahí está ¡Ay, sí! ¡Ya le había llegado! <risa> Ter 25 Dice al darle un nuevo contrato a GreenLav, la gerencia envió el mensaje de que dejaran ir a ¡Ah! al sahir. No se puede retener todo el talento y se está desaprovechando. La ventana de un SP es muy corta. F. Contreras 316. De, acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo. Dice. Pon la ufanga. Entre los LB cuando cargas así mitigas la carrera. Sí, la Gerardo boca es que hay. cuando hago eso me, dice, me tiran profundo. O ponle espía al corredor. Lo puedo agarrar personal, pero luego no, no es tan... Aquí la ventaja es que esta pues, no corre. Entonces tampoco veo tan necesarias las cargas. La bronca es que la línea detiene demasiado. Ya me anotaron. No es precisamente la manera en la que quería yo empezar el juego, pero pues, ya me anotaron. La gané una yardita más de lo normal. Ah, tenemos que sacar a. ¿Están de acuerdo? Tenemos que sacar a Lance, porque pues Lance ya no. F Contreras 316. Preparnos con el buen Gallopolo. Dice, Stafford no corre, pero se mueve más que Troncopolo. Pues sí, eso a sí. No tiene, es 28. y aparte tiene más visión. Dice: Vamos, Pablo, o ataque terrestre de inicio. Sí, pues hay que correr el balón. Hay que jugar a lo que juegan los Niners No podemos estar inventando cosas Dice: Vero 25 Dice. Rifate con perdí, a ver qué tal. No, no, Puglito no está listo. Gerardo Chil. Dice, Bien, está. algún QB o que Chilard, recuerdes está. que era muy bueno, pero se lesionó y no fue lo mismo. RG3, por ejemplo RG3, yo creo que era lo que pues, se, se espera que fuera Lance. ¡Ay! ¿Eso qué? ¿Pueden creer eso? ¡Fumble! O sea, así no se puede, neta. F. Contreras 316 Dice... Pero no sean tan pesimistas con Lance, el tobillo es menos jodido que la rodilla. Sí, definitivamente Beroter, yo creo que sí. Dice. El mismo Teddy B en Vikings jugaba muy bien, se lesionó la rodilla y de ahí empezó a vagar por los equipos. Gerardo. Me acuerdo, así dice, fue. ¿Tú recuerdas al QB que era de Colts y que se retiró porque se lesionaba mucho? No me acuerdo cómo se llama. No, no me acuerdo yo tampoco Hernández ¡Trayectorias cortas, vicevero Ter 25 Dice Andrew Luck Andrew Luck, pero... Bueno, sí, Andrew Luck Creo que sí F. Contreras 316 Dice Johnny Unitas Ja, ja, ja. No, algún coreback Bueno, que se haya lesionado Y que se acabó su carrera Ay, Ahorita no me viene alguno así a la mente Neta que no ¡Chin! Ah. Gerardo ¡Y la leí bien! Dice, Cam ah, Cam pero Newton. Cam Newton ya cuando se lesionó Estaba oh. acabado, ¿no? alguien Octavio Martínez Arrita se suscribió Vientos supongo que a YouTube, ya me van ganando 14-0 los Rams por un fútbol que fue una idiotez de la máquina, la sí. neta es que se pasan de lanza ¿no? O sea, ya se me puso color hormiga esto <risa> Casi. Ofensiva matona. Y. Que no les deje tiempo. Bravo Elaya Michel, gracias por el fumble. Vicevero Ter 25. Dice. Pues Andrew Lack venía según más preparado que Manning. Hasta los Colts tanquearon para tenerlo como uno global, pero por nunca darle una OL, se lesionaba mucho del cuello y decidió retirarse. Sí. Eso pasó con el señor Andrew Luke. Gerardo, tú. No está bien. Dice. Troy Ekman era bueno. ¿Saben qué Troy Eggman no quiero decir que era como Garopolo. Obviamente era mejor, pero sí era el estilo de Garópolo. Tenía un equipazo y un ataque terrestre que le simplificaban la vida muy cañón. Yo creo que eh, Troy Eggman es de los corebacks más sobrevalorados de, de la NFL. Corre bien. F. Contreras 316 dice: Era normalito, pero su equipo era monstruoso. Me acuerdo, mi F. Contreras. Sí, yo así lo veo. Creo que era más el equipazo que tenía el señor Troy Aikman Que realmente él fuera así la gran cosa, ¿no? En esa línea, no manches Bien Bien ¡Ay, me lo botió. F. Contreras 316 Dice <coughs> Pero Michelle no debería estar ahí Gerardo Chin Sí, cierto, Dice, tengo que meter a Jeff Wilson sí, O cierto. este vato el de Dallas el QB Ahorita lo cortado. Te Ter 25 Dice Troy Aikman, Ese equipo de Dallas se gastó muchas primeras rondas en OL Y al tener un RB que producía Se abría el campo y un WR que era un monstruo como Michael Irving F. Contreras 316, dice, hagamos de cuenta que es Jeff Wilson. Ahí está ya Jeff Wilson. <ríe> Gerardo Chu. dice, que jugaba no me acuerdo del nombre del vato que digo lo voy a golglear. Ahí está, ¡bien! Ver 10: pausa de los dos minutos. Uf, sigo, claro para que nos recuerdes, amigo. Vicevero Ter 25. Dice: Hace de decir Tony Romo. ¿Tony Romo? Mmm. F. Contreras 316, dice, Emmy Smith, corría hermoso, es una vaquera pero honor a quien honor merece. Es que sabes qué, o sea, con las avenidotas que le abrían al, al señor este, Emmy Smith, pues quién no, si Barry Sanders hubiera tenido esa línea, Gerardo no Chul. te cuento hermano, dice, ese mero Tony Romo ah. era bueno. ¡Ay, no! Había interferencia de pase ahí. Me frenaron a <risa> Jimmy G. Vicevero Ter 25. Dice... Romo era el JG de esa época. Jajaja. Me la voy a jugar. Pues, Gerardo Chu. Dice... Si era bueno Tony Romo. Ahí está. Touchdown. ¡Sí, señor! Sí... Es que Tony Romo se aventaba unas <ríe> épicas. Ahora sí, ¿cómo no? ¡Touchdown! Que ser agresivos, dijeron. F. Ahora Contreras la cosa es frenarlos. Dice. Pero el ego de Romo apestaba y Jimmy tiene un equipazo. Alex-7. Sí. Dice. Buenas noches, mi estimado. ¿Cómo estás, hermano? ¿Quién, ¿Quién está saludando por allá? No me aparecen los mensajes. A ver. Ahí está. Buenas noches. Quien haya saludado, porque ya no me, me aparece Alex-CAP 7. Dice. Aquí reportándome a Alex-CAP 7. Alex-Geral. Ah, Chu. vientos, ya, ya, ya te vi. Ya te Dice. Vi. Okay. Otro jugador o coach que te caiga muy mal. Jugadores. Hay varios jugadores que me caen muy mal. Gerardo Dice. Arnold me cae mal. O alguno que lo respetas porque era muy bueno. F. Eh. Contreras 300. Dice. llévatela. Emmett Smith. Dice, lo respeto. Pit Carroll por Masacre su sonrisa la odia. Richard Sherman, Earl Thomas me caía muy gordo pero lo respetaba porque era muy bueno Vicevero Ter 25 dice pues Bill Parcells no quería nada a los Niners si sí, no Bill Parcells no, nos odiaba ahora yo pilo, ah, pido ah, el un tiempo ellos 49 guión bajo Erskins dice ¿Cómo ves a las águilas de Filadelfia serán los bengalíes de esta temporada? Gerardo um, No sé. Dice. Michael Irvin era bueno, según tengo entendido sí. F. Contreras 316. Dice. Yo aprendí a amar a los Niners cuando aprendí a odiar a <coughs> Brett Favre. Ay, es que Brett Favre... Parte de Brett Favre era como Russell Wilson, era... era... Se calabaceaba y sacaba cada jugada y hacía cada cosa. Que yo la neta me desesperaba. Toda con vikingos recuerdo una anotación que nos hizo. Así ya en el último, según un pase todo churro y nos anotó ahí. O sea, Red Favor era odioso, odioso. Severo Ter 25. Dice. Bill Parcells de hecho fue quien le puso la ofensiva de Costa Oeste. Pero en términos de desprecio, Parcells fue la contratarte de Bill Walsh. Alex-Cap 7. Dice... ¿Viste el partido de Miami versus Bengals? No, no lo pude ver porque andaba en la firma de autógrafos de Jesse Zapolu, Que les digo que ahí anduve... Este... Y no no, no, no, no lo pude ver, estuve viendo ahí... Bueno, en las pantallas estuve viendo algo del partido... sí. F. Contreras 316 Dice Michael Irving, debe ser top 10 Daveluar de, de la historia Alex-Cap7 Dice Donde se presentó Sapolu, Yo me enteré ya por la TV Y no me pude mover a verlo estuvo 49 en 49 guión bajo Erskins ¿qué? no sé qué dice, chingón se llama el lugar ¿en dónde fue mi Pablo la firma? ahí por la del valle o por, por la del valle hermanito ahí merengues 49 guión Erskins dice ¿hay algún evento más para el fin sabes? ¡ay la voló! ¿por qué? para el fin de la de, para el fin de semana de el juego sí creo que sí va a haber para el del 21 de noviembre. ¿Pueden creer eso? Gerardo Chu. Dice. Tu top de receptores. Tú pone el número actual y de la historia. ¿De los Niners o de toda la NFL? Aunque sí de toda la NFL, pues... Obviamente, este... Jerry Rice es el número uno Este... F. Contreras 316 Dice Han sabido si van a contratar Un coordinador ofensivo Gerardo G. Dice. ¿se pues esperaría General, general, pues es Jerry Rice Uy eh... Steve Largen me gusta Mucho, la neta, Steve Largen creo que es El 49 mejor que ha... Este, Randy Moss, dice este fin sigue alguna otra actividad. No, este fin, que yo sepa, no, hermano. Bien. Bien, bien, bien. Este, ¿quién más? Eh, pues obviamente... Eh, el Vice del 25. Dice. Jerry dice, Tim Brown era muy parecido a Rice. Sí. ¡No! ¿Por qué la tiro así? ¡Qué feos pases! Está tirando Garo neta! La chafieche! Ya nomás se va a encargar ¡Llévala! Yo recibo Pero la intención era anotar Para acercarme más Y ahora sí me tengo que ir más rápido Porque Se me está acabando el tiempo ¡Qué coraje! Miren, Jerry Rice, Larry Fritchera, Tim Brown, el Megatron, eh, Randy Moss, este... 49... A mí Leon me Baco gustaba Aschís. mucho Chris Carter. Dice. Hasta en el Manden Lanza Horrible. Ve nomás. ¿Qué esos pases qué? A ver qué me manda Shanahan. A ver si todas sus jugadas apestan como dice Garópolo. <risa> Paso de Lancer Jimmy, Jimmy. F. Contreras 316. Dice. Lo bueno es que en el mundo real es imposible que Jimmy vuelva a jugar tan del perro dos partidos seguidos. Pues sí, esperemos que así sea. Ojalá que este juego... Yo decía, ¿no? Ya más feo no puede jugar. OTG a... 33. Yo no creo que... Dice, ya la hola Pablito. OTG 33. ¿Cómo 3? andas? Yo aquí mira Dice, jugando la simulación ya... ¿Cómo en super, andas? Super turbo. ¿Eh? ¡Ay! ¿Por qué tiras? Sí, ¿Por qué está tirando los pases tan horribles? ¡Carajo! Está haciendo enojar. Va tres pases horribles. OTG33. Dice... Esta simulación se repite, jajajaja. Ja, ja, ja. Y ahora castigo... OTG 33. Dice. ¿Neta? Pero vamos, que se puede todavía. Es que Jeff vean, Contreras Contreras, que me están 300, haciendo, no se vale. Dice. Pablo ya, pues deja de tirar pedradas. Pues yo qué, mi chavo, yo la estoy tirando bien y. Vean, ese era más difícil, ¿lo agarro? Vamos, en serio. Ah, ¿A poco fue incompleto el desdivo? No manchen, yo pensé que había sido completo ¿Por qué me hacen eso? Bien, ahí está, bien, vamos rápido, rápido, papá, todo festejas. F. Contreras 316, dice, caminado por la cornisa. Rápido, rápido, F. Contreras 316. Dice: Estamos todos nerviosos, ya nadie habla. <coughs> es que ¿eh? o sea, me la ha aplicado la máquina, pero machín. Pero va, no me voy a. No me voy a friquear, quítate, quítate, ah, ¿por qué? 49 guión bajo Erskins Dice Y también aquí sale sonriendo JG aunque la cague y cague ¡Touchdown! Pues sí, creo que sí A lo mejor lo que estamos viendo en la el televisión Contreras Es una simulación 316. Dice Bien, la mareando con Jimmy jajaja ja, ja. Pues ya que, ¿no? Le tenemos que intentar todo Con el buen Jimmy Touchdown. Bien. Ahora hay que parar. No he podido parar a los Rams ni una sola vez. Eso es lo preocupante. No traigo de defensiva yo aquí. Contrario a la vida real. <coughs> es que los errores los he cometido yo. Fumbles. Está ahí. Pues tengo que parar dos veces. Una para empatar y dos... Para uh, eso, no, bien, ahí está. ¿Qué? Vicevero Ter 25. Dice, te estás dando un balazo en el pie. Esa película ya la vi varias veces con los está? Niners en la vida real. También, amigo. Miren, así me la van a ir aplicando y en segunda y en tercera... Ya está, ya está Se acabó el tercer cuarto Los tengo que parar Tercer y cuatro ¡No! no puede ser Ah, No puede ser No puede ser. tercera y si en segundas me las está aplicando. Ese pase. Ya, ¿para qué hablo? No voy a pasar a Play Jobs en la simulación. Déjala, déjala, déjala. Necesitamos tiempo. Yeah. cinco loritas Ay no puede ser la tengo que jugar están de acuerdo Rápido, rápido, rápido, juegas en serio, juegas en serio. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. F Contreras 316. Dice. Es momento de una. Jugada grande. Ahí está. Ahí está F Contreras. La jugada grande. Vámonos. Touchdown. F316. Touchdown. Sí. Dice. Bien. Samoli loco, Neyuk. Qué chula la verdad, aguanto ahí. F. Contreras 316. Dice. Goniner. Goniners. No nos rendimos. No nos rendimos. Dice. Ahí voy, ahí voy. Ahí vas, Pablo. Estoy sacando el King. Pero la defensa, no puedo parar a los pinches Rams. Eso ya me está desesperando. Horrible. Uf. Mi última oportunidad. Carajo. Coaches and Gestions. Está ahí, papá, está ahí Anoges 28 Dice Que presione Bosa. F. Contreras 316 Dice Una más ¡Ay, no puede ser! Tiempo, tiempo, el primer tiempo En la pausa de los minutos, ya es... F. Contreras 316. Dice. Es momento de un pick six Es momento de un pick 6, estoy de acuerdo. Dice Vero Ter 25. Dice. Me estreso más contigo que con los Niners, jajajaja. Gerardo Chu. Dice. O de un fombol Ojalá, hermano, pero, ¿qué ve? ¿Están de acuerdo que esas sí, ya son ter pingaderas? Dice... O de resetear el juego lo veo más viable. No se puede, Gerard ya las, estas cosas no se pueden. Dice... Sí se puede. Se pasaron de lanza, ya lo tenía atrás. Y rompe la tacleada, o sea... Así no se puede, así no se puede. Me hacen un fútbol empezando, una escapadota y, y, y holding... Me salta hace rato que lo iba a trancasear Gerardo y ahorita Chico. esta payasada. Dice. No se pudo. O dije 33 ah, pues No se pudo. Dice. Yo creo que se repite, Pablito. Sí, o dije pero que, treinta pero... y 33. No, ya Dice, no puedo, hermano. Ya se me hizo bien. Nadie tardar. vio nada, jajajaja ja, ja, ja. F. Miren, Contreras 316. Los... Dice. Estos. Rompió okay. dos tacleadas, y uno paso de largo. O sea. Voy a creer eso no los paré ninguna tercera, o sea, neta, pudranse, púdrete Madden. ahí está mi consola, Ni <ríe> modo señores, derrota, hice lo que pude, ustedes son testigos que hice lo que pude, y me la volvió a aplicar la máquina, neta que ya me estoy cansando, algo, algo trae conmigo la máquina en esta ocasión, anu pero bueno, 28, dice, <ríe> ya, bueno, ya valió quesadilla, bueno señores, y y este 3. no ha sido mi año en Madden. Dice, está enojado kyle shanejan jajajaja. Que no me enfoquen Geramichu. a mí porque se va a ver lo que Dice, digo y está feo eso. Te vas a equivocar. Gane <risa> también, qué payasadas, ¿no? no, no, me la aplicaron bien feo esa, ese pase Geramichu. también. En fin. Dice, no le crean a Pablo. No le crean F. nada. F. Contreras 316. Dice, no todos los años son buenos. Dos balones perdidos. Este año voy mal en Madden, ¿eh? Este año sí no ha sido el mío. Pero bueno, ni modo. Esperemos que esto no vaya a pasar el lunes. <ríe> si no me van a empezar a sacrificar ¿Sí? de por sí, ya me dicen que no eso haga las no simulaciones porque le echo la sala a los Niners. <ríe> Pero no importa. Esto no tiene <ríe> por qué ver con los Niners. <ríe> alex cap 7 Dice. Se jugó mejor que la basura del domingo. Ah, eso sí, tengo Gerardo. mejores ideas. Eso no lo puede negar. Dice. Pues bueno, me mandó saludo a mí mismo, saludos Saludos hermanitos, gracias por haber estado aquí Este, Esto lo subo el sábado A, a, a YouTube, bueno ya es sábado Los que lo están viendo en YouTube despedimos eh, transmisión a todos los tuicheros. Gracias por andar aquí, van a platicar Me voy triste por perder, me voy contento Con mi autógrafo de Zapolu A Prozo, toda la bandota Niner Nos vemos el sábado en, en YouTube eh, Voy a subir el 28. el lunes Dice, ¿Cómo queda el marcador Pablo? Apuestas me no ha puesto Contreras, pero 316. Yo digo que algo así como el que quedó Lizer. ahorita. Chao, bro. Pero le voy a los Niners, van a ganar los Niners. Abrazote, hermanos, nos vemos, despido transmisión. Nos vemos el lunes en el juego y la plática post game. Abrazote. Lizer. Nos vemos la próxima transmisión. Con la próxima carnales, Go Niners. 28.